Ciudadano. El Consejo Nacional Electoral realizará el reconteo de votos de 3.865 actas de escrutinio. Más de 60 líderes juveniles serán partícipes de la Asamblea Nacional Juvenil. A través del plan Renova Motor, el Gobierno Nacional hizo la entrega de motores fuera de borda en la provincia de Los Ríos. Y en lo internacional,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 Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con más información. Más de 60 líderes juveniles serán partícipes de la Asamblea Nacional Juvenil que impulsa el asambleísta Mauricio Proaño con la finalidad de generar espacios de participación con miras a la construcción de normativas con enfoque social que agrupe a los jóvenes acorde a sus necesidades. Con documentos en mano llegaron a la Asamblea Nacional. Se trata de un grupo de 60 jóvenes de varios cantones de Pichincha y Chimborazo para participar de la simulación de Asamblea Juvenil 2017, de iniciativa de Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Al iniciar Proaño destacó la participación juvenil en temas que atañen a la Asamblea Nacional, como la inclusión de los diferentes sectores sociales en la construcción de normativas, al tiempo que dijo no descartar que de este grupo se propongan futuras iniciativas legales. Es importante que ustedes conozcan cómo se hace esto para que en la crítica a veces que se hace a la Asamblea ustedes digan, no, estuvimos ahí, así se hace esto. No es tan fácil ponernos de acuerdo entre todos, pero hemos logrado por un objetivo nacional, un objetivo de ayudar a la gente a hacer una propuesta que ayude. Ya en la conformación de la Asamblea Juvenil, los participantes conocieron el procedimiento para elección de presidente, vicepresidente, secretario y prosecretario, además del objetivo que cumple cada comisión especializada. Para Emilio Benalcázar del Consejo Ciudadano Sectorial de los Jóvenes Rurales de Pichincha, es la oportunidad para que desde la juventud puedan conocer el funcionamiento de la Asamblea Nacional y el tratamiento de normativas, pero sobre todo, del debate que todos tienen derecho a participar. El interés bueno, se lo ha palpado hoy en la, en la numerosa eh, asistencia de, de, de, de personas. Yo creo que sí, es un, un tema muy, muy, muy, muy... De, ...de interés común porque nosotros estamos directamente en la asamblea... ...o sea nosotros nos dan el espacio, nos dan la participación... ...y nosotros sentimos el interés de las autoridades... ...para que nosotros podamos ser tomados en cuenta... ...como actores políticos y como jóvenes también. Es el momento para la formación política de jóvenes sin ataduras... ...y con ideas claras, es el sentir de Gabriela Jara... ...representante de país del Cantón Mejía... ...quien además señaló que luego del simulacro... Este grupo presentará sus planteamientos, que podrían ser inmersos en normativas, pues las necesidades son muchas, dijo. Le damos ahora mucha más importancia porque nos creemos en capacidad de tomar decisiones, de ser parte del cambio. Como dije, queremos ser quienes ejecutemos los planes que propongamos y creo que nos estamos formando para eso. Durante un mes, los jóvenes serán capacitados en materia política, legislativa y comunicacional. No podemos tener, por ejemplo...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 Amigos, es momento de hacer una pausa, pero enseguida volvemos con lo más destacado de las noticias internacionales. Ya regresamos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. Los franceses ingresaban en ascuas a la recta final de la campaña rumbo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 23 de abril. La distancia que separa a los cuatro principales candidatos se estrechó a entre 3 y 6 puntos porcentuales según los últimos sondeos, obligándolos a realizar un último esfuerzo para seducir a los votantes indecisos. Con un tono sereno, el centrista Emmanuel Macron, quien se desmarca de la izquierda y la derecha, marcha al frente de las listas de favoritismo aunque igualado con Marine Le Pen, de la extrema derecha, quien no deja de endurecer su discurso anti-islam. En tercer lugar figura el conservador François Fillon, cuya popularidad se vino a pique tras un escándalo por supuestos empleos ficticios otorgados a su esposa e hijos. En la izquierda, el radical Jean-Luc Mélenchon ha ganado terreno en las últimas semanas, provocando turbulencia en un sector que se encuentra dividido con la candidatura del socialista Benoît Hamon. Arabia Saudí busca revolucionar su industria energética en favor del medio ambiente. El Ministerio de Energía anunció una serie de proyectos el lunes en un foro de inversiones en la ciudad de Riyadh. Entre los proyectos de energía renovable que lanzamos hoy, está el desarrollo de 30 proyectos para ser implementados en los próximos siete años para agregar cerca de 10 gigawatts de energía eléctrica que son producidos de energías renovables a la electricidad del reino. Y así, el porcentaje de energía renovable para 2023 representará el 10% de la energía total del reino. Los proyectos de energía eólica y solar tendrán un costo de entre 30 y 50 mil millones de dólares. El gobierno ha abierto la convocatoria para la construcción de una planta solar en la que ya se han inscrito unas 51 firmas, en su mayoría extranjeras, y un segundo proyecto eólico será lanzado en el último trimestre del año. Opciones de energía nuclear también entrarán en consideración, según informó el ministerio, aunque no se tienen detalles de los proyectos. La expresidenta surcoreana Park Jong-hye fue imputada oficialmente el lunes por soborno en el caso de corrupción que provocó su destitución. La exmandataria enfrenta acusaciones de soborno, coacción, abuso de poder y divulgación de secretos del Estado. El escándalo de Park comenzó a mediados de 2016, cuando se reveló que una amiga suya que nunca ocupó ningún cargo oficial aprovechó su influencia para enriquecerse. La expresidenta ha pedido disculpas por el caso, pero niega haber cometido un delito. Park podría ser condenada hasta 10 años de prisión si es encontrada culpable por la justicia. Miles de seguidores del presidente turco Recep Tayyip Erdogan salieron a las calles de Ankara este lunes por la mañana para celebrar su victoria en el referéndum. Según los resultados preliminares ofrecidos por la Junta Suprema Electoral, el sí a la reforma constitucional para introducir un sistema presidencialista habría ganado con un 51,4% de los votos. Queremos la pena de muerte, gritaban los asistentes al acto de bienvenida en Ankara. Eso es lo que he escuchado en todos los mítines, dijo Erdogan. Pero si Dios quiere, este asunto llegará muy pronto pronto al Parlamento y cuando éste apruebe la medida, yo también lo haré. Y lo haré porque nosotros no tenemos el poder de perdonar a los asesinos de nuestros mártires, de nuestros soldados, dijo. Los resultados definitivos de la polémica consulta solo se conocerán dentro de 12 días, mientras varios dirigentes europeos, como el presidente francés o la canciller alemana, han apelado a la responsabilidad de Recep Tayyip Erdogan y han alertado sobre la profunda división de la sociedad turca tras la consulta. Amigos, de esta manera llegamos a la parte final de su noticiero ciudadano en su primera emisión. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.